Vamos a ver el artículo 20 del reglamento penitenciario que regula el ingreso en prisión tanto de detenidos y presos, artículo 20.1, como el 20.2 de los internos penados, ¿vale? Los detenidos y presos nos dice que una vez ingresen en prisión serán reconocidos por el médico a la mayor brevedad posible, Por el principio de especialidad tenemos que tener en cuenta que el artículo 214.1 nos dice que durante las primeras 24 horas, ¿vale? Si nos preguntan literalmente en, la, en el artículo 20 eh, o por el artículo 20 en el enunciado tenemos que responder a la mayor brevedad posible. Y asimismo estos detenidos y presos van a ser reconocidos, o entrevistados por el trabajador social y el educador. ¿Qué van a hacer ellos? Pues van a valorar las áreas o las carencias de estos internos detenidos o presos. ¿Vale? ¿Para qué? Para formular una propuesta de separación interior. Esta propuesta se le remite al director, ¿vale? Que es el director que va a decidir sobre el destino o el módulo al que va a ir cada uno de los internos que ingresan en prisión. Irán inicialmente ingresarán por el módulo de ingresos. En determinados centros se llaman ingresos, salidas y tránsitos, ¿vale? Tienes que entender el departamento o módulo de ingresos, que es donde ingresan inicialmente. Y sí que nos habla que la estancia en este departamento será de cinco días que pueden ampliarse en determinadas circunstancias que veremos en el punto número 3. Bien. Después, aparte de esta propuesta de separación interior, los miembros del equipo técnico van a valorar dis distintos aspectos del sujeto, el entorno, el delito cometido, el entorno al que vaya a regresar, eh, pues si tiene ayudas o no, si tiene recursos económicos, si eh, el, el ámbito educativo, pues la enseñanza obligatoria, si cumple con los requisitos mínimos, ¿para qué? Para elaborar el modelo... ...individualizado de intervención, ¿vale? En el caso de los internos preventivos hablamos de intervención, intervenimos en los preventivos... ...y en el caso de los penados hablamos de tratamiento, ¿vale? Este modelo individualizado de intervención se va a incluir en su protocolo. El caso de los internos penados nos dice que solo serán reconocidos por el médico cuando se trate de nuevos ingresos. Tenemos que diferenciar un nuevo ingreso de un reingreso. Imaginaos que yo ingreso en prisión porque he estado en el hospital, pues que me han operado o he estado a tratamiento lo que sea, reingreso a prisión, sobre mí hay una evolución, es decir, ya hay una serie de informes que valoran la evolución o la mejoría en ese estado de salud. Automáticamente no sería obligatorio, cuando yo llego a prisión no se me va a abordar como un nuevo ingreso, se me aborda como un reingreso en prisión, ¿vale? No es obligatorio que me reconozca el médico. Solo en el reconocimiento del médico cuando se trata de un nuevo ingreso. Otro ejemplo que os puedo poner, un interno que sale de prisión, eh, pues en libertad provisional, es decir, ha estado preso, decreta la libertad provisional, se tira seis meses en la calle y vuelve a prisión en calidad de penado. Al cumplir sobre esa causa, que pesa sobre él. ¿Tienen la obligación de eh, abordarlo como un nuevo ingreso? Sí. Eso es un ingreso, se trata como un nuevo ingreso, porque todo ese tiempo que ha estado en libertad provisional puede haber contraído enfermedades, tener otro tipo de adicciones, alguna patología que no tenía anteriormente, entonces sí que tiene que ser reconocido por el médico. ¿vale? Y después, aparte del médico, tenemos cuatro figuras aquí que son el psicólogo, el jurista y el trabajador social y educador que veíamos anteriormente, que aquí fijaros que no nos obliga una entrevista con los internos, normalmente sí que se les entrevista, pero el reglamento no recoge que sea obligatoria la entrevista. Lo que sí que tienen que hacer es formular una propuesta de separación interior y elaborar el programa individualizado de tratamiento, es decir, ver en dónde van a incluir al interno, pues en base a todos los aspectos que recojan bien de los, de los informes que puedan extraer, ya sea del testimonio de sentencia, de la entrevista que tengan con el interno, de ingresos anteriores, de conductas aditivas, informes médicos, etc. Es decir, se van a ver los aspectos la ocupación laboral, formativa, formación cultural, profesional, las medidas de ayuda y el entorno al que va a regresar una vez eh, alcance la libertad, ¿vale? ¿Para qué? Para formular este programa individualizado de tratamiento, que se va a incorporar a su protocolo. Bien, la estancia tanto de detenidos y presos como de penados en el departamento de ingresos será de cinco días. Estos cinco días pueden ampliarse. Solo, y cuando se amplía estos cinco días, se pone en conocimiento el juez de vigilancia. El juez de vigilancia es la figura judicial garante de los derechos de los internos, valor... Eh, controla la actividad penitenciaria, controla la actividad administrativa, vela por los derechos de los internos que no se vean vulnerados. Y nos dice, de la ampliación se dará cuenta al juez de vigilancia. ¿Por qué se puede ampliar? ¿Por qué se puede ampliar? Para preservar su seguridad, la seguridad del interno, o por razones sanitarias. De la ampliación, fijaros que no se establece plazo máximo. ¿Vale? No lo confundáis con la comunicación del artículo 19 que se decía 5 más en determinados casos hasta 5 días más. Bien, esto sería a grandes rasgos el artículo 20 del reglamento. Un saludo. Chao, chao.